Tu propuesta exitosa de tu empresa. Eh, ¿Quieres saber cómo? Pues acompáñame. Negocios en Digital 908. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona. Ya saben ustedes, hablar de los negocios. Y hoy estamos eh, un miércoles más, miércoles 16 de marzo del 2022. Y bueno, quiero que me permitan un pequeñito saludo a mi querida madrecita que está cumpliendo años. Desde aquí un fuerte abrazo, madre querida. Eres una mujer muy, muy valiente y que pues he aprendido mucho de ti. Así que, pues bueno, hecho esta pequeña, eh, este pequeño saludo, eh, comentarles que hoy vamos a hablar sobre cómo deberíamos concebir nuestro, nuestra propuesta de valor para que tenga éxito en el mercado ¿Qué deberíamos hacer en cinco pasos. O sea, mientras más simple y mejor, pero claro, son pasos que no deberíamos saltarnos ninguno de ellos. Pero antes de entrar en estos valiosos cinco pasos, invitarles a todos aquellos que son dueños de negocio, gerentes de ventas de marketing, CEOs profesionales que realmente quieren y buscan eh, generar oportunidades de negocio, leads calificados eh, dentro de ambientes B2B, obviamente a través de Linkedin nosotros enseñamos esta eh, metodología a eh, esta metodología que es probada. Nosotros le hemos aplicado y realmente estamos muy muy contentas por eso lo, lo enseñamos con el ejemplo, digámoslo así. Eh, si están interesados, pues cateman.com es las mentorías. Pueden ver toda la información y si están realmente interesados, si sienten que esto es para ustedes, si están con ese objetivo, y ese propósito para cubrir y superar las ventas del 2022, pues dejen sus datos también. Regístrense, presenten su candidatura para la próxima edición. Así que, pues bueno, hecho esta invitación, quería eh, compartirles que, eh, pues, eh, vamos a hablar sobre la propuesta de cinco pasos. Y yo resumiría, digamos, con esta frase de reflexión que es, lo que no se comunica no se vende, ¿sí? Eh, para que un proyecto sea exitoso, pues, tiene que haber ventas. ¿Y cómo hago que hayan ventas? Pues, comunicando que la gente me compre, ¿no es cierto? ¿Y cómo hago que la gente me compre? Bueno, es lo que vamos a ver. Así que el primer paso sería crear crear qué algo consistente algo algún invento alguna cosa entre comillas que es esa transformación esa propuesta ese servicio ese beneficio eso que tú eh, lo sabes hacer muy bien y que pues merezca la pena contarlo sí que pues, incluso hay una historia que valga la pena detrás esa historia que pues te motiva a hacer esto no y que esto obviamente haga una contribución que valga la pena hablar entonces crear algo esto partimos de esa solución ese producto que tú quieras hacer es crearlo ¿no es cierto? primer paso segundo paso diseñar y construir lo que has pensado antes ¿no es cierto? ahora lo, lo diseñamos lo construimos de tal forma que eh, sea de interés para unas cuantas personas, no para todo el mundo, no vamos a ser generalistas, vamos a ser especialistas para un público objetivo, que ese público, esas, ese nicho, esas cuantas personas a las cuales yo las tengo en mi mente, se van a beneficiar con lo que cree en el paso 1 y se preocupen por ello. Tercer paso, consiste en contar, contar qué, Contar una historia que encaje con esa narrativa interna de que, qué es lo que te mueve a ti como dueño de negocio lanzar esto que estás lanzando. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Será que porque tú también lo necesitaste? porque viste eso? Y no había en el mercado, ¿sí? Y porque los sueños, los anhelos, las aspiraciones de ese minúsculo grupo, ese mercado mínimo viable, eh, le va a llegar ese, esa historia la cual tú quieres contar, ¿sí? El cuarto paso, correr la voz, es un paso en el que pues a todo el mundo nos emociona, ¿no es cierto? Y es como que el de el boca a oreja, ¿no? El boca a boca, que también lo saben llamar, es mientras más personas conozcan de esa propuesta, pues mejor, obviamente personas de tu nicho, pero que se corra la voz, ¿sí? Ese sería el cuarto paso. Y el quinto, estar presente. Y aunque parecen cosas básicas, pero realmente eh, es la clave. Y esto, el estar presente, pero presente de forma, ¿qué es? El quinto pase con esto finalizamos, es de forma regular, es decir, no hago algo este mes o estos días y luego los otros días ya no los hago. Y tiene que ser consistente con mi propuesta, con mis, con mis valores, con lo que yo quiero generar, tiene que ser generoso, o sea, tiene que aportar valor, obviamente. Para que o, obviamente y durante todos estos años yo pueda organizar, liderar, generar, esto es súper importante, generar confianza para ese cambio que yo estoy proponiendo, para ese cambio que yo quiero llevar a cabo. Si tú estás lanzando una solución, eh, no sé, ahora que yo estoy con bastantes profesionales de la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, eh, la realidad aumentada, pero es increíble los campos de acción que tiene cada una de ellas en diferentes sectores e industrias, ¿sí? de comunicaciones, de entretenimiento, de, de seguridad, de, de data. Bueno, es que es impresionante. Bueno, la gente, ¿por qué lo lanza esto? Si tú estás en un ambiente, sí, esto bueno, aplica para todos los sectores, ¿no? ¿Por qué lo lanzas? ¿Sí? ¿Cuál es el cambio que tú quieres conseguir? Eh, optimización del tiempo, eh, mejora de las personas, en fin, todo esto tiene que estar claro. Entonces, al momento de estar presente, eh, vas consiguiendo permiso para que, eh, con estas personas para que tú le hagas el seguimiento. Ir, esto es otra cosa relevante, el seguimiento, para ir ganando adeptos a, esta, eh, a estas personas que quieran trabajar de manera constante esta idea que, la, la que tú estás propagando, para que esto se propague de persona a persona, para que tú puedas eh, cautivar a esa tribu que estás creando y que se haga el cambio posible porque si esa transformación que tú de pronto la viviste internamente y que por eso estás haciendo lanzando este producto esta solución no logras diseñarla y prepararla para un público específico sí no logras contar esa historia no logras propagar no logras estar presente pues ese cambio no va a ser posible para llegar a ese impacto. ¿no? Entonces, al final, claro, la propuesta es tu propuesta exitosa en cinco años. Claro, cuando al final tú logras con el tiempo, con la constancia, seguir con esa convicción de que estás llegando a un público muy específico, habíamos hablado de un mercado mínimo viable, para que esa idea se propague de persona a persona, para que cautive a esa tribu eh, y que se haga posible ese cambio, que muchas más personas te busquen, porque quieren el cambio que tú estás ofreciendo. sí. Así que, bueno, con esto nos despedimos. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcasts, iBox, iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Comentarles también y pedirles que si este contenido es valioso, por favor compartan el contenido a eh, las personas eh, que ustedes crean relevantes, a su compañero, a su jefe, a su colaborador, a su socio. Compartan este contenido y el día de mañana tenemos una entrevista hablando de innovación tecnológica en la medicina, sobre todo también contada en la medicina como negocio, cómo apoya la innovación tecnológica. Esto por Julio César Chávez, que nos acompaña desde Bolivia. Así que desde aquí un fuerte abrazo. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Chao, chao.